Bueno, para los de mercado libre, acá está la figura. No fue abierta nunca, está es su lista. Ash Devil de Dead con todos sus accesorios. De hecho, todavía tiene la faja de seguridad. Original NECA. por si quieren preguntar por algo más, de hago igual que el de viernes 13 también nunca fue abierta o la de Matrix tengo por acá el temido. y para más consultas pueden entrar a la página de Seiki Anime